Hola, en este tutorial vamos a aprender cómo descargar los archivos de los, con los datos de los alumnos desde la página InfoAlu, con la cual trabajamos en la región de Murcia, así como desde Plumier, eh, para luego poder importarlos en los, pro, en los programas de cuaderno del profesor tipo Aditio o Idoceo. Entonces, en primer lugar entramos a Infoalu, infoalu.murciaduca.es y ahí seleccionamos nuestro centro. Una vez estamos dentro, metemos nuestro usuario y nuestra contraseña de Murciaduca y le damos a aceptar. Eh, dentro de Infoalu nos tenemos que meter en Mis alumnos y aquí nos van a aparecer tantas clases como mm, grupos llevemos. En el caso que seáis jefe de departamento, pues os aparecerán también el resto de clases de vuestro, asociadas a vuestro departamento. Me meto por ejemplo en la primera, aquí nos aparecen todos los datos de los alumnos para poder enviar mensajes, etcétera, su ficha, etcétera, pero a lo que a nosotros nos interesa es lo que hay en este menú aquí, entonces aquí tenemos en primer lugar los datos para descargar eh, sus eh, datos de contacto, etcétera, y luego por otro lado las fotos, entonces vamos a hacer clic primero aquí en fotos, de forma que se nos descarga un archivo comprimido, un archivo zip comprimido, con las fotos de todos los alumnos. Y luego, por otro lado, nos metemos en datos para Android y iPad. Aquí nos aparecen, fijaros, los datos eh, ya preparados, los archivos para poder importarlos después en el programa de Aditio, en el CEO para iPad y en otro que se llama Cuaderno del Profesor. En este caso vamos a utilizar los datos para Aditio. Para iPad se realiza de la, de la misma manera. ¿vale? Simplemente hacemos clic en Exportar datos para la APP Aditio en este caso. Y se nos descarga un archivo con los datos de los alumnos eh, donde ya está preparado para que Aditio, en este caso, lo detecte cada uno de los campos eh, correspondientes en la ficha del alumno. De igual forma, haríamos en el caso que tengamos IDOCEO, ¿vale? haríamos clic encima y se nos descarga otro archivo ya preparado también para la estructura necesaria para IDOCEO. Una vez tenemos estos dos archivos descargados. Hacemos clic aquí, mostrar en carpeta, y se nos va a abrir la carpeta descargas. De forma que aquí tenemos los dos archivos descargados. Hago clic aquí en nueva carpeta y voy a crear alumnos. Una carpeta que se llame alumnos. De forma que voy a mover dentro los dos archivos descargados. Antes de continuar, eh, lo que vamos a hacer es descargar los datos también de los alumnos desde Plumier. Nos metemos en Plumier. Profesores.murciaduca.es Y entramos, ponemos nuestro usuario y contraseña de Murcia Educa y le damos a acceder. Una vez estamos dentro, nos vamos a mis alumnos, seleccionamos el grupo en cuestión del que queremos descargarnos los datos y no hace falta seleccionar ningún alumno. Nos vamos aquí a listados, este botón de la impresora y datos alumno. Y automáticamente se nos abre esta ventana que nos está generando otro archivo con los datos de los alumnos. Si bien este archivo de Plumier no contiene todos los datos como si sí lo hace el que hemos descargado de Infoalu. Es un archivo un poco más abreviado, donde figuran los nombres de los alumnos, su correo electrónico, en el caso que pusieron en la matrícula, y el correo electrónico del instituto de ellos. Pero no tenemos más datos de contacto. ¿Vale? Sin embargo, en el archivo descargado de este. Desde Infoalus sí tenemos todos los datos de contacto de dichos alumnos. Vale. una vez estamos aquí, me voy a la carpeta Descargas y aquí tenemos el nuevo archivo descargado, fijaros, datos alumnos, el nuevo archivo descargado desde plumier Entonces lo voy a meter también dentro de la carpeta Alumnos. Ya tenemos los datos. Entonces recordar, este es un archivo comprimido con las fotos de los alumnos. Si yo quiero sacar las fotos, tengo que descomprimirlo, que extraerlo antes. Vale, entonces, si hacemos clic derecho, lo podemos descomprimir de varias maneras, según el programa que tengamos instalado. Si tengo WinRAR, es decir, este programita que aparece va, tres libros de diferentes colores, simplemente hacemos clic en extraer aquí y directamente nos lo extraerá. Si no tenemos instalado WinRAR en el ordenador, hay un compresor gratuito que se llama 7zip. Si en Google ponéis 7zip, os lleva automáticamente a su página web. Y allí tendréis que descargar la versión eh, correspondiente a vuestro sistema operativo. Hacemos clic en 7CIP, por ejemplo, y extraer aquí. Y automáticamente nos crea una carpeta con todos los archivos que hay dentro de este zip Le voy a eliminar, ya no lo necesito. Y si fijaros, si yo entro en fotos, me aparecen las fotos de todos los alumnos y en lugar del nombre del alumno, debajo de la foto aparece el número eh, ...del expediente que se le dio a este alumno en este centro. Ese dato luego lo necesitaremos para que asocien, se asocien las fotos al alumno... ...a los datos del alumno importados, ya sea en IDOCEO o sea en ADITIO. Vale, volvemos atrás y ya tenemos los datos exportados. Siguiente paso es irnos a nuestra cuenta de correo y a Google Drive. Una vez que estamos en Google Drive, entro en la carpeta... ...por ejemplo, yo he creado a pruebas... Para que me aparezca en primer lugar. Y aquí tengo que subir los archivos que me he descargado de los alumnos. Le doy a nuevo, eh, subir carpeta, porque tengo varias carpetas. Me vengo a descargas. Voy a subir la carpeta alumnos. Perdón, aquí. La carpeta alumnos. Subir. ¿Quieres subir varios archivos? Sí. Y automáticamente así me va a subir las distintas carpetas, los distintos archivos que tenga ahí. Entre ellos las fotos de los alumnos y los datos de los alumnos. ¿Vale? Efectivamente ya tendría aquí las fotos, todas las fotos de los alumnos. ¿Para qué tengo que subirlos al Drive? Para luego poder importarlos eh, desde IDOCEO. En el caso de Aditio no hay problema porque Aditio. Eh, trabajamos también con la versión online, con la página web, con lo cual no necesitamos subirlo al Drive. Pero en el caso que tengamos idoceo, si sí es necesario subirlo a Google Drive o a Dropbox, si trabajáis con Dropbox, para luego poder importarlos, ¿de acuerdo? Vale, el siguiente paso ya nos iríamos, a, por ejemplo, en el caso de Aditio, nos iríamos a la página web de Aditio, aditio.com.es y me voy a acceder. Y desde aquí meteré mis datos email y contraseña mis mi datos, eh, de registro. Y le daremos a acceder, donde vamos a crear la clase e importar los datos de los alumnos. Eso lo veremos en el siguiente vídeo. Un saludo.